Gol, gol, gol, gol. El Rafa, Rafa Gol. Gol. gol, gol, gol, gol, gol, gol. Eh, hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. A esta hora, cuando podemos compartir con todos ustedes. El programa diferente a todos en radio y televisión. En radio transmitimos este debate de lunes a viernes de 12 del día, 3 de la tarde. 12 del día, 3 de la tarde, a través de los 910 del AM en la ciudad de Medellín, la voz del Río Grande. Y todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, desde luego, ahí estamos para que nos sintonicen. Eh, y los domingos estamos aquí en vivo en directo a través de Tele Antioquia TV en Grande. Yo sin Dios no soy nada, pero Dios sin mí sigue siendo Dios. Por eso Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos que pegarnos a Jesucristo. No hay salvación en, en nadie más. Bueno, después de hoy, en la operación Retorno, la Semana Santa, vamos a estar hablando... Porque anoche jugó el Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Atanasio Girardot. Derrotó a Jaguares de Montería de Córdoba. Tres goles a cero. El Envigado empató uno a uno con el Unión Magdalena. Envigado 1, Unión Magdalena 1. Y a esta, a esta hora en el Estadio de Río Negro están jugando Río Negro y Atlético Nacional. Pierde Nacional 1-0. Con Río Negro Ya enseguida vamos a estar hablando De lo que es este juego de Nacional De lo que es el juego Del Deportivo Independiente de Medellín Vamos a estar en debate Estamos esperando que se termine El partido en el Estadio de Río Negro Donde Nacional hasta ahora Gol, gol del Verde Gol de Nacional Empató Nacional Ay, Daniel Cepelini El Uruguayo acaba de marcar el gol del empate, el gol del empate lo acaba de marcarse. Tuvo que haber entrado hace algunos momentos porque Nacional salió con la nómina que ganó el miércoles santo, aquí, el jueves santo. porque Aquí hubo fútbol el jueves santo y Nacional jugó y ganó. Y... ...y con esa misma nómina prácticamente inició Atlético nacional... ...casi que inicia... ...y aquí aparece con un remate de pierna derecha Daniel Sebelini ...se acaba de empatar el juego... ...uno nacional, uno para el equipo de Río Negro... ...y todavía tiene tiempo de nacional de marcar el gol del triunfo... ...porque el miércoles aquí, el miércoles va a ser el clásico... ...que está aplazado entre nacional y Medellín... ...nacional va a ser el local... ...el miércoles a las 8 y 30 de la tarde va a ser ese clásico de la noche... ...así que va a estar candente... ...bueno, los invito para que llamen nuestras líneas telefónicas... ...232-4604... ...marquen esta línea para que participen de los premios... 018 5015 ...y esta noche vamos a estar entregando... ...camiseta de Nacional... ...gorras de Nacional... ...camiseta de Medellín... ...gorras de Independiente de Medellín... ...tenemos muchos premios para que usted... ...participe y se gane... ...ahí está esa bonita chaqueta de Nacional... ...Gorra de Nacional... e Iden del Medellín... ...para todas las personas que nos llamen esta noche... ...repito, 232-4604... ...y van a participar de los premios... ...bueno... ...y a esta hora le damos la bienvenida... ...al hombre que va <coughs> a crear el chat... ...está interactuando con todos los pasa ...a esta hora... ...le damos la bienvenida... A Don Elkin Lavó. Buenas noches, Don Elkin. Hola, don Y don usted tiene la pregunta de Rafa Gómez. Sí, genial? señor. El saludo muy cordial para los televidentes de Antioquia, de Colombia y el mundo, señoras y señores. Feliz domingo de resurrección. Pareciera que el que iba a resurgir el día de hoy era Río Negro, pero empata el equipo atlético nacional. La pregunta de Pensando en Grande, señoras y señores. El Verde ha sido campeón de Libertadores en el 89 y 2016. ¿Quiénes han sido esos dos capitanes de Atlético Nacional? Pistas. Cuando Nacional quedó campeón en el 89, el capitán tenía la camiseta número 8, le decimos el maestro. Actualmente dirige uno de los equipos del fútbol colombiano y es la revelación. Ese equipo señoras y señores en el fútbol de mi país actualmente Y el otro, y el otro señoras y señores eh, actualmente pertenece a Atlético Nacional Es uno de los dos jugadores junto con Bocanegra Que quedan en esta nómina nacionalista y fue campeón de la Copa Libertadores Y se está recuperando de una lesión El que quiera más que le pique en caña como decimos popularmente Del equipo deportivo independiente Medellín yo diría que tiene un plus Por encima de los demás equipos en el fútbol colombiano y es que tiene al goleador, y un goleador con letras mayúsculas, en 16 partidos ha marcado 17 goles. Impresionante. Y lo otro, puede que Ricardo Calle se haya sido un poco suelto de lo que ha dicho, en torno a que esta es otra metodología, porque es que la pena llega a coger el equipo, así haya sido asistente técnico de este Independiente Medellín anteriormente. Pero le ha funcionado porque en dos partidos el equipo ha anotado siete goles. Me parece que el primer tiempo muy mal de Medellín. El juego ante Jaguares. En el segundo apareció de nuevo Cano y un jugador de divisiones menores. Qué bien, qué bueno por Melo Macías, jugador juvenil que marcó diferencia como lateral de Independiente Medellín. Este dato para los directivos que seguramente les gusta. Medellín terminó con cerca del 40% de la nómina ante Jaguares con un equipo juvenil. Es decir, jugadores que provenían o provienen de divisiones menores y hacen parte, terminaron con Independiente Medellín. Se acerca el clásico donde Medallo tiene aire en la camiseta por haber ganado. Y del equipo Atlético Nacional, después de ganar, gustar y golear el juego anterior, cuatro goles por cero, pues hay que decir que hoy eh, a esta hora empata, pero sabe que el primer tiempo de Nacional es culpa del señor técnico. La forma como perdió Nacional el primer tiempo, y les voy a explicar por qué. Primero, porque el técnico tiene la convicción de que hay que jugar eh, desde atrás, con el balón dominado. Señores, cuadrado no es Reneiguita. Volvió a sacar cuadrado, no en largo, sino en corto, entregó mal y le anotan a Nacional. Y el hecho de usted utilizar a Rovira. Como defensa central hace que Sebastián Gómez, que habitualmente ha sido volante mixto de Don Rafa Gol, sea retrasado a la posición de Rovira y no haya ataque con Nacional porque sigo insistiendo, Sebastián Gómez debe ser el volante ofensivo de este Atlético Nacional, así de sencillo, pero los planteamientos del técnico, que tal parece no conoce los jugadores en el fútbol colombiano, hacen que este Nacional a esta hora empate ante el último del campeonato Río Negro. ...que hacía cuatro partidos, no marcaba gol... ...y le marca el equipo Atlético Nacional... ...señoras y señores, aquí hay alegría... ...este es el debate con los temas polémicos del día... ...bueno, muy bien Don Elkin Lavó... ...y acaban de expulsar a Brian Rovira... una falta realmente descalificadora... ...señor González no se moleste... ...señor Luciano González pues está convaleciente todavía... ...pero está viendo el partido... ...vamos a ver si dentro de ocho días nos puede acompañar... ...pero la falta descalificadora de Brian Rovira. fue una falta gravísima y, que, y esta semana hubo otra falta gravísima del de jugador Reyes que le fracturó el peroné a, a Brian Fernández jugador de Patriotas en, do, son dos faltas descalificadoras la de Brian y este a, la, la diferencia es que a este lo, lo acaban de expulsar al otro no lo expulsaron, lo amonestaron y va a salir el informe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 Derechos de Televisión, la publicidad en vallas electrónicas en todos los partidos de fútbol en Colombia. Así que contáctenos, si usted quiere aparecer con la publicidad electrónica en los partidos de fútbol, llámenos 444-6529 de Global Sport. Y se cortulzas.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 Bueno, ahora sí nos vamos al debate, ahora sí nos vamos a la polémica. Vamos a iniciar hablando del partido que anoche, Deportivo Independiente Medellín, líquido, ganó 3 goles a 0 sobre Jaguares. Medellín ganó los últimos dos partidos por goleada, 1-4 a 0 y el de anoche 3 a 0. O sea que ha marcado 7 goles en los dos partidos, pero tampoco recibió gol. Eso es lo bueno, no ha recibió gol. Y está enderezando el camino. No sé. Si se acordaron de ganar demasiado tarde Si les va a alcanzar o no les va a alcanzar eh, Bueno, para eso tenemos a esta hora A don Gustavo Osorio Salazar Para que nos hable de lo que fue el triunfo brillante del Deportivo Independiente Medellín A la cabeza de Tricardo Cayo Buenas noches don Gustavo, bienvenido al debate Hola Rafa, y le doy gracias a Dios por todo bueno, realmente habría que decir que también tengo esa misma duda, esa misma inquietud de si le va, si le puede alcanzar, si le va a alcanzar a Independiente Medellín, porque sí, tiene un partido aplazado y tiene eh, tres más por jugar, los partidos que tiene que jugar, el Clásico el próximo miércoles, partido bien complicado, ...por la situación de los dos equipos... ...porque a esta hora Nacional... ...pasa a Fugias... ...en el municipio de Río Negro... ...frente al colero de la tabla... ...entonces... ...ese duelo del día miércoles... ...puede ser fratricida... ...entre Atlético Nacional... ...e Independiente Medellín... ...porque... ...si hay un empate... ...los dos pueden quedar afuera... ...si hay un empate... ...los dos pueden quedar afuera... ...ahora... ...si Nacional llega a ganar acá... Eh, ...el partido... ...porque todavía no ha terminado en Río Negro le serviría el empate frente a Independiente Medellín. A Medellín solo la victoria. Después, Medellín va dentro de siete días a jugar frente a Petrolera. Regresa para recibir a Luila y el último partido es ante Deportes Tolima. Así que a Medellín se le agotan las posibilidades y no tiene margen de error. Sobre todo porque sumaron Deportivo Cali. Deportivo Cali, que estaba para el empate... Clavado frente a Independiente Santa Fe Al minuto 88 Dineno hizo el gol Que le dio la victoria Y dejó a el señor Gerardo Bedoya Como dirían por allí En la barriada cantando mal hombre Porque en el último minuto Le ganó el Deportivo Cali a Independiente Santa Fe Y ese triunfo del Cali Damnificó a Nacional, a Medellín A Once Caldas, a los que están persiguiendo ahí Al mismo Cúcuta Y Cúcuta hoy para acabar de completar Perdió frente a Patriotas en Tunja, así que Cúcuta está envainado, Once Caldas tiene 25 puntos, si bien le ganó a la equidad, el equipo de Once Caldas me parece que no está asegurado, así que para mí hay dos puestos, porque Cali con 27 se aseguró, América que hoy sumó apenas un punto pero llegó a 28 se aseguró, Pasto que llegó a 29 con su empate en la ciudad de Barranquilla frente a Junior, un empate que a todas luces es muy bueno, eh, llegó a 29, Tolima está en 29, así que eh, hay equipos ya clasificados como Millonarios, como Tolima, para mí Pasto también, América, y solamente creo hay dos puestos, dos puestos para Once Caldas, para Cúcuta, para Atlético Nacional, para Independiente Medellín, para Patriotas y para el mismo Unión Magdalena que hoy empató en el Estadio Polideportivo del Sur 1-1 con Envigado. Así que ahí hay como seis equipos en una madeja por dos puestos, por dos casillas. Mejor dicho, ese clásico, Rafa, va a ser de infarto. Ahora, ah, hablando, hablando del partido de anoche, sí, hay que hablar de lo bueno. Tres goles, la valla en cero, sacar el cero. En dos partidos, siete goles El goleador Germán Ezequiel Cano Que hace goles desde la casa Tiene 17 Todo excelente Pero por momentos yo vi el equipo de Zambrano Vi el equipo de Zambrano en la cancha Porque yo no me tengo que atener solamente al resultado Yo tengo que a la gente decirle la verdad Y en el primer tiempo Nosotros estábamos muy enredados Y es más, si somos sensatos Cuando estaba encima de nosotros Un equipo tan pobre como Jaguares Vino el gol de Cano que nos dio un aire, nos dio un auxilio ahí Porque estábamos complicados con un equipo tan pobre como Jaguares Así que bienvenido ese gol de Cano Y ya en el segundo tiempo, mire Yo sin ser un hombre de premoniciones ni profeta Pero cuando vi salir a la cancha Abrazados a Cano con Ricaurte Y haciendo una charla extratiempo Dije, el segundo tiempo va a ser bueno y estos hombres van a dar juego y goles. Y eso se vio en el segundo tiempo, un ricaurte más cerca del área, un ricaurte donde lo necesitamos. Es que el genio, yo insisto en eso, no lo podés alejar del arco, porque más difícil para un fenómeno, para un genio, para un 10, que haga las cosas desde el sector de volantes, bien retrasado, a 50 metros. No, ese hombre tiene que estar allá arriba para... Poner mejor los pases, descargar mejor, filtrar mejor, ganar rebotes, porque no quedar mano a mano con el arquero, que le cometan una falta porque el hombre que sabe con la pelota puede desequilibrar, puede hacer gambetas en el área. Y entonces, ya con Ricaurte, más cerca de la portería de Jaguares, allí... Vinieron los goles del segundo tiempo que nos dieron la tranquilidad Y Melo Macías que va mejorando en el rendimiento Porque oiga, se trajo a un jugador, Dairon Mosquera Que se pensaba que iba a arreglar el talón de Aquiles que tuvimos el año pasado Que era el lateral izquierdo, donde Elvis Mosquera no dio pie con bola Y resulta de que Dairon Mosquera no juega y no tocado. Y cuando yo dije que vino tocado, apareció una voz que dijo: ala, ese es un gran jugador, no lo descalifiques. Y mire, no pasó nada con el señor Dairon Mosquera y hubiera preferido yo a Farid Díaz. Pero bueno, para verdad es el tiempo. Pero el Melo Macías de hoy se está ganando el puesto y se dio el lujo de convertir un gol. El segundo que creo que fue el que liquidó al equipo de Jaguares. Bueno, don Gustavo, muy bien. Ahí está el análisis de cómo ganó el Deportivo Independiente de Medellín, que va ahí. La pregunta del millón: ¿le alcanzará o no le alcanzará? Don Augusto Velosa? ahí sin sí, del comentario. Bienvenido Oiga. al debate. Don Rafa, ¿qué va? un placer saludarlo a todos los televidentes, compañeros televidentes. Una cosita antes de hablar de Nacional Medellín. Esta semana el, el árbitro Norberto arará renuncia, a, después de 15 años de profesión de árbitro, a ser árbitro profesional en Colombia. Dice que no puede seguir perjudicando... Eh, con sus errores humanos a los equipos que tanto se han sacrificado y se han preparado durante una semana para él embarrarla con los, los errores ojalá muchos árbitros en Colombia, Rafa sigan el ejemplo de Norberto no, pues, Arará. Nos, nos quedaríamos sin árbitros igual de todos pero, más sí, malos, pero, no? pero, pero Rafa, ¿sabe que esta fecha no ha habido tantos errores u horrores arbitrales como, como las anteriores? no sé si los tipos se tocaron con lo de Norberto Arará. lo otro Usted comenzó este programa, Rafa, hablando de la lesión de la fractura de Peroné de Brian Fernández, ocasionada por Andrés Felipe eh, Reyes, del Atlético Nacional. Eh, le le, le toman una radiografía y da fractura de Peroné, ¿no? Pero mañana, ha dicho eh, el médico del conjunto del Patriota, le van a hacer otro examen a ver si hay rotura de ligamento del tobillo. Entonces, mañana, le eh, quitan provisionalmente la férula que le pusieron y, y, y analizarán... ¡Ay, gol de Río Negro! En el minuto de Dios. Luis, Luis Delgado. El arquero Luis delgado. un tiro libre al borde del área y ya, cuando vamos en el minuto, ¿qué? 92. En el minuto 92 le hacen un gol a Nacional de tiro libre, hay cuadrado. Hay cuadrado. Otro, cuadrado, otro cuadrado, cuadrado, cuadrado, quedó en la foto. En hermano. los dos goles. Quedó en los, el gol cuadrado, se cobra el tiro, el arquero arriba Ajá. y lo que ¿Dudó hace si es si puñetierra la... o cogerla, Rafa? ¿Ah? Puñet... ¿Dudó, dudó si puñetierra o cogerla? Y se le fue. Luis ah, Delgado. De ...el arquero coró y salvó al equipo de Río Negro... ...perdió Nacional el partido en el minuto 92... Mm. ...anoche dije, esta semana dije... ...a mí ya este técnico... ...ahorita voy a hablar de Nacional... Termine bueno, ese, no, Jorge. decía que mañana a Brian... ...le van a hacer examen de ligamento... ...a ver si también rompió los ligamentos... ...no solamente el peronés, sino los, los, los ligamentos del tobillo... ...¿qué dice el reglamento al respecto? Dice que en caso de daño físico o lesión... Se suspenderá de 5 a 8 fechas el jugador que cometió la infracción y una multa de 21 a 30 salarios le, mínimos legales vigentes. Además, el club infractor deberá pagar la hospitalización y la atención y los gastos médicos, ¿no? Antes, usted recuerda, Rafa, que en la Di Mayor un jugador lesionaba a otro hasta que no se recupera, recuperase el lesionado, no podía jugar. yo recuerdo a Ortiz, el hombre de Hierro Reyes le, le, le rompió el, el muslo. 25 centímetros y, y bueno, y ya tuvo que recuperarse, a, a, a volver a jugar hasta que recuperó Vildo Nortiz. De Medellín sigue mejorando indudablemente, ¿no, Rafa? El tema desde que colocaron el volante recuperador Nicolás Palacios es otra cosa, es otra cosa Medellín, y hay filtro en Medellín lo de Tegué espectacular, dos partidos profesionales, una revelación como defensa central y lo de Melo Macías, ¿no? la ratificación de que es un excelente lateral izquierdo y Medellín cuenta con un... es que todo, todo, todo equipo que cuente con un buen arquero y un goleador o un super goleador con Medellín, pues, las cosas van un poquito más suaves que en el resto de equipos, ¿no? lo, lo, lo, que, lo que pasa es que y Tavo lo decía, que le alcanzará le alcanzará el tema de los puntos Medellín, cuando hay tantos equipos pegados, aspirando con la misma situación, con los puntajes a, a entrar dentro de los ocho. De Nacional, tenía tres partidos seguidos con la valla invicta y hoy le marcaron dos. Terminó. Y ya terminó el partido. Río Negro tenía cuatro partidos seguidos sin marcar gol y hoy marcó dos. Y dos meses sin ganar. Y dos meses sin ganar. Nacional, de los últimos once goles, diez habían sido marcados en el segundo tiempo. Bueno, en fin. Realmente ahora para analizar este compromiso que en una fracción de, de, de, de, del mismo no lo pudimos observar, mi estimado Rafa Gol, pero ya estaremos comentando sobre el conjunto verdolaga. Bueno, muy bien, don Augusto Veloz acaba de culminar el partido entre Nacional y Río Negro. 2 a uno termina. Y en el minuto 92 le hace increíblemente al gol. Atlético Nacional de tiro libre. Lo cobra el arquero Delgado y le da el triunfo. Bueno. Ya vamos a hablar enseguida en de esta derrota del equipo atlético nacional. Hacemos una pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia.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 ufan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 Bueno, proseguimos pues en el superdebate de los temas polémicos del día. La noche anterior, en el triunfo del equipo deportivo independiente Medellín sobre Jaguares 3 a 0, elegimos en la transmisión de radio de 910 AM, en la voz del Río Grande, todo el grupo deportivo, elegimos como la figura del partido a El Melo Macías. Sebastián El Melo Macías, que se marcó tremendo gol, que además puso pase gol, que es, y que viene... Con un rendimiento superlativo, viene mejorando día a día Y hay que reconocerle cuando los jugadores hacen las cosas bien Por eso, al final del juego, habló así, con Don Elkin, la voz Es antioqueño como yo Y es la figura de la cancha, grabados, artístico, Rafa Radio y Televisión Sebastián Macías, el popular Melo Señor, felicitaciones, primer gol como profesional Muchas gracias, y sí, muy contento la verdad con mi primer gol como profesional y quiero aprovechar el momento para dedicárselo a toda mi familia y a mi novia que siempre han estado ahí. Oiga, ¿por qué se atrevió a rematar, hombre? No, una jugada preparada con el profe Ricardo y gracias a Dios nos salieron las cosas como lo trabajamos. Creo que Medellín mejoró del segundo al primer tiempo, el primero como Regulimbis, ¿o es que me pareció? No, la verdad el partido lo pidió así, eh, primero era sacar un resultado, eh, por ahí hicimos el primer gol y, y mantuvimos las líneas, pero el segundo tiempo nos soltamos un poco más y, y se vio el resultado. ¿Va a clasificar el medallo? Con la ayuda de Dios vamos para adelante. ¿Por qué? Porque venimos trabajando mucho, confiando en nosotros, en las capacidades y, y tenemos la posibilidad. Le entrego este trofeo, Rafa Gol, grabados artísticos. Está bonito, ¿dónde lo va a poner? No, en el altarcita, en la altarcita que tengo deportiva y espero que venga muchos más de eso. El beso de la modelo 321. recuerde que estamos en Semana Santa. ¿Estamos, Melos? Sí, sa, sí, sa. ¿Estamos, Melos? Sí, sí, sí, sí. Don Rafa Golinares en la figura de la cancha. Bueno, felicitaciones a Sebastián el Namor Melo. Así Merecido, ¿no, Gustavo? Claro, porque el hombre realmente se está ganando el puesto, porque le ha dado mano en una posición en la cual siempre hemos tenido problemas desde el año pasado, porque ni Elvis Mosquera, después ni Dairon Mosquera, otro Mosquera, tampoco dio resultado. Y ahora este muchacho es el que está dando la mano y ayer se manda un gol. Y no solamente el gol, en partidos anteriores, pases gol, remates, voladas eh, de arqueros rivales, muy bien Melo, hoy como una auténtica revelación de lateral izquierdo en Colombia. Me parece que uno de los factores importantes que tuvo Medellín dentro de esa ubicación de lateral izquierdo es lo de Melo Macías, cuestionado y criticado, que no marcaba y creo que está... Para ni ni para que ha tenido por lesiones, le ha servido para ir conociendo mejor la posición. Sí, realmente por eso le hemos felicitado, le hemos entregado el premio. Pero también tenemos, a ver los hinchas de corazón, al final los hinchas de corazón, ¿qué dicen los hinchas de corazón sobre el triunfo del Deportivo Independiente de Medellín? 3 a 0. Dos triunfos al hilo, seguiditos, siete goles, sacando la valla en cero. Y los hinchas de Corazón hablaron al final del juego sobre el triunfo de Medellín, con Don Elkin, la voz... Choquen esos tres, porque Medallo otra vez ganó, gustó, goleó, tres goles por cero, ganó el decano del fútbol colombiano al equipo Jaguares, que fueron unos mininos. Vamos a saludar a ese hincha de corazón, ¿qué le pareció el medallo? Excelente, y el miércoles otros tres. Muy bien, ¿usted qué dice, joven? Nos estamos acostumbrando a ver jugar el buen fútbol por parte de Medellín. Excelente partido hoy ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo se llama Gust Mauricio Vázquez Iba a decir Gustavo, ¿cómo ah, le parece? Tremendo, no, muy bien después de la salida de Zambrano, excelente el equipo, con calle, muy bien ¿Usted qué dice? No, no, estamos felices, estamos contentos, estamos volviendo a la confianza, eso es lo que queremos del Rojo, volver con la familia al estadio ¿Qué dice el hijo? Contentos. Bien ¿Le gustó el partido? ¿Lo llevaron a procesiones? Sí. ¿Cargó Los Santos? Sí. ¿Muy bien? ¿Usted qué dice? Sí, eso muy bien Medellín, ojalá sigamos así para el clásico, tenemos que ganar también. ¿Usted qué dice, joven? Ganamos 3-0. ¿En serio? ¿Eso es chiva? <risa> Oiga, lo felicito, señor. Siga viniendo a fútbol. ¿Qué compañero? Despertamos en procesiones, en mera procesión. La procesión sí. va por dentro. ¿Le gustó el partido? Sí, bastante. Muy interesante el partido. ¿Y hombre. usted qué dice? Espectacular. Medellín es lo mejor que pueda haber En Oye, este momento Oiga, yo usted lo vi ayer en televisión Lo vi en la película Moisés en Semana Santa Ah, es que... Es el Moisés del Poderoso Como Medellín es el mejor equipo del mundo a ver, es... Tiene que venir Moisés a verlo Señor, <risa> que Dios lo bendiga, hombre Lo mismo, que usted. Me gusta bien. ese sentido el humor Gracias, muchas gracias Van saliendo los hinchas de corazón, joven Te felicito, hombre ¿Qué mal, pues? Vengo, ¿cómo vamos, pues? ¿Qué, ¿Qué has hecho? No, aquí viendo al Poderoso y animándolo, hermano en las, eh, Hay que ir con toda... Estos tres partidos que nos faltan, si Dios quiere. ¿O algo le gustó más? El primero de Cano, un golazo, sí. un golazo. Muy bien, que Dios lo bendiga pues. Muchas gracias. Sigo saludando al hincha de corazón, señor. Mis respetos para usted. ¿Le gustó el partido? Sí. Me pareció muy buen partido. ¿verdad? ¿O algo le gustó más? El, el primero de Cano. El primero. Claro, porque fue el inicio del triunfo. Y estamos... ¿Usted es canoso o se hace rayitos? No, yo soy Murillo, yo no soy cano Ah, oiga, qué bien, te felicito Oiga, ¿y el niño que imagino que el niño disfrutó? Bastante, bastante pero Venga, no me lo lleve, que el niño quiere hablar, ¿cierto? Que usted quiere hablar no. ¿Y el partido le gustó? Sí ¿Y a usted le gustó, papá? Sí, bastante Señor, ¿cómo me le va? ¿Cómo está ¿Cómo le va? cómo ha estado ¿Le gustó el partido? Sí, me gustó, por momentos un poco aburridorcito, pero bien, no ¿Y la niña? ¿Le gustó el partido? Sí, señor. Oiga, ¿quién es el próximo presidente? Calle, el mejor del mundo. Vamos, para presidente y para campeón. Ricardo Calle. Sí, señor. ¿Quién más? Confía en Ricardo. Total. Sí. Todo, todo, todo. Y el asistente. ¿Quién es? Maturana, ah, Lenny Maturana. No, no, calle presidente. Calle presidente, muy bien. Joven, ¿cómo me le va? Yo lo saludo. ¿Le gustó el partido? Un saludo a mis amigos allá en Miami que ven a Rafa Gol. Nos ven todos en Miami. Los domingos, todos los domingos. ¿Y cuándo va para Miami? El día 2 del mes entrante. Día, ¿Me va a llevar un regalito que necesito allá? No hay problema. Sí. Bueno, listo, yo lo empaco. Sí, Voy no, a... Una belleza de partido. usted qué dice? Excelente. Voy a terminar con estos hinchas de corazón. Veanlos allá, rojitos, poderosos. Son del decano del fútbol colombiano. Aplausos para ustedes, muñecos. Bueno, los hinchas están felices. Claro. El que gana es el que goza, como decía Candanosa. Y el Medellín ganó. Los hinchas están felices. Como digo, dos triunfos al hilo con siete goles. La vez cero. Pero ojalá siga así, porque lo que resta está complicado. Y ahora con la derrota de Nacional, el clásico del miércoles en la noche será, mejor dicho, para alquilar balcón. Conclusiones del juego de Medellín, don Gustavo. Ese sí será con Papa y papayuca. Qué clásico, ah. creo que no habíamos vivido un clásico de esta magnitud. Y bueno, como los hinchas del Medellín están felices, al terminar el programa le, le voy a entregar este eh, vale. guante a nombre de Mr. Villar. Bueno, la conclusión que tengo del partido es que a esa altura hay que ganar o ganar. Y yo sé que el hincha sale feliz porque se ganó, pero yo sí tengo algunos reparos que seguramente tendremos más oportunidad de hablar de ellos en el programa de radio porque hubo cosas que no me gustaron. Hubo cosas que las vi igualitas a las de Zambrano, un equipo por momentos desangelado, un equipo como sin ganas, como sin, sin ángel en la cancha. Y ya se reaccionó en el segundo tiempo y por eso se pasó por encima de Jaguares. Llega mejor el equipo de Medellín para el Clásico, no tengan la menor duda, para el próximo día miércoles. Más cuando Nacional ahora pierde hace poco con Río Negro. Es increíble, 2 a 1, perdió ante el último de la tabla. Medellín tiene el gran mérito de tener en sus filas al goleador del campeonato Germán Ezequiel Cano, que promete ser un jugador muy importante en el Clásico el próximo día miércoles. Creo que uno de, la, de, los, de los mejores ingredientes que tiene el Clásico es el momento que tiene Medellín, que viene de menos a más, dos partidos goleando con un buen promedio de goles y con un Nacional que infortunadamente quedó muy mal parado después de esta derrota frente al equipo de Río Negro, así que creo que para Medellín el camino está, se está despejando. Y el segundo goleador... O mejor anotador del mundo Que es Germán Ezequiel Cano después de Lionel Messi Ya lo tiene 5 a 5 goles Ya lo tiene 5 goles de distancia Le ha recortado Cano a Messi Como el segundo mejor anotador del mundo Bueno Ahí estaban entonces las conclusiones De lo que ha sido La participación De Independiente Medellín Pero hablemos de Nacional Porque Nacional acaba de perder Un partido clave Empezó Perdiendo, lo empató cuando metieron a Cepelini al campo, pero al final, en el minuto 92, en un tiro libre, le hacen el gol. Y Nacional pierde. Tranquilo. Pierde la posibilidad, porque hoy los rivales con los que está peleando ganaron los partidos. Señor Charrúa, ¿qué dice no, el.? Partido? No tenga la menor duda, Rafa, que a esta altura, ahora, se deben estar planteando en Nacional si están haciendo las cosas bien en el nivel. Técnico. Sí, sí Perdió frente al último de la tabla nacional Y el segundo gol es del arquero De tiro libre Y Cuadrado, que es muy buen arquero Se equivocó en el primer gol Cuando regala ante la salida Mala, mala Del arquero Cuadrado Nace el gol de Lloreda Ex nacional, que inclusive pide perdón Cuando hace el gol Y el segundo gol de Río Negro Es en el minuto 90 más 2 es increíble. Tiro libre y quién se equivoca otra vez en el tiro libre, el arquero cuadrado, Rafa. Es increíble. Otra vez el arquero cuadrado se equivoca y termina costándole la derrota al equipo de Nacional esta noche con lluvia, en una cancha difícil, encharcada, pero jugó muy mal Nacional. Muy pocos se salvan en el equipo del Verde esta noche. Cepelín entró, cambió, pero no fue suficiente. Sí. ¡Duarte! ...que tanto lo criticaron... ...fue el que le dio el pase a Cepelini... ...y Cepelini definió bien... ...pero los cambios se hicieron muy tarde... ...y autores yo no sé qué tiene con Aldo Leo Ramírez... ...la verdad no sé qué tiene con Aldo Leo Ramírez... ...no justificó su presencia... Mmm, ...desde titular... A lo, ...cuando lo sacó en el segundo tiempo... ...que lo saca en el segundo tiempo... ...ya les digo a qué hora salió Aldo Leo Ramírez... ...increíble sale al minuto 65... Es increíble, o sea, jugó demasiado Aldo León Ramírez en la cancha. Saca a Aldo, saca Vladimir para poner al Indio y para poner a Cepelini. La verdad, Nacional, muy mal. Y quedó muy lejos de los ocho. Si hubieron resultados en horas de esta tarde que favorecían al equipo verde, el equipo verde se hunde porque al perder con el último de la tabla pesa ahí mucho y apronta muy mal el clásico del próximo día miércoles, Rafa. Sí, de, de Nacional, eh, por momentos, eh, sobre todo en el primer tiempo, fue un poco más que el equipo de Río Negro. Pero Río Negro se tomó, se tomó eh, la ventaja y se, se tomó la iniciativa y la motivación a partir de que convierte un gol antes de terminar el primer tiempo. Eso fue clave para el equipo de Río Negro, para subir en el rendimiento y la motivación de los jugadores. Además, ellos venían con viento en la camiseta después de eliminar en la Copa Sudamericana al equipo Oriente Petrolero, así fuera por penales, porque se daba como sentado, como un hecho de que sería eliminado de la Copa Sudamericana. Sin embargo, vino con bastante viento en la camiseta y hoy... Y hoy no salió de la última posición, pero este triunfo a ellos sí que lo reconforta. Los que escriban y quieren el guante azul de Mr. Villar, mire, escriban ya para que se lo ganen. Bueno, eh, hay dos cosas de Nacional. Hace un año, o menos de un año, lo eliminó el colero del campeonato que fue León en dos. Rafa, usted recordará muy bien, León y lo eliminó Nacional. Y ahora. Pues no sé si lo vaya a eliminar ya o pero, pero lo deja desestabilizado completamente el último del campeonato que Río Negro. Y en la ratificación de lo que ha dicho y cuando nos enfrentamos a equipos chicos, no podemos, hermano, no podemos. Se nos cierra el 4-4, nos hace un 4-4 y no tenemos las ideas suficientes para romper, romper ese bloque. En cambio, cuando nos enfrentamos a equipos un poco más grandes, que nos ataquen, que nos dejen libertad, espacios atrás, eh, es cuando Nacional juega mucho mejor. En cambio, Rafa, yo sí tengo que decir que me parece que ya resigna a Nacional cualquier opción de estar. Porque sí, después de lo visto hoy, futbolísticamente no tiene argumentos para poder sorprender a, a los equipos que les falta. Le toca con Envigado, que también ha sido otro de los que lo ha sacado cuando Envigado está completamente eliminado. Viene Santa Fe, otro de los eliminados. Entonces, con ese fútbol que mostró hoy, un equipo lento... ...con un fútbol sin ideas... ...nada en lo colectivo... ...en lo individual no aparecía en el primer tiempo... ...los laterales ni fu ni fa... ...por ahí de pronto un remate de Liberto Palacio... ...por ahí se, se decidió... Vladimir Hernández también... ...en otro remate que tapó el arquero Luis Delgado... ...entonces cuando uno ve ese fútbol... ...y el técnico autorino hace revulsivo... ...hace dos cambios que me parece a mí... Eh, ...para mi concepto personal... ...creo que no tenían por qué estar en este partido... ...el caso de Brian Rovira como central... Y el caso de Aldo Leao Ramírez como volante, eh, como volante cuando viene en un nivel muy bajo el Samario al frente del equipo Atlético Nacional. ¿Qué tendrá Autori con, con, con Aldo Leao? Que lo mantiene ahí, y sin embargo, eh, lo mantuvo cuando se decidió a sacarlo, ingresó a Cepelini, cuando sacó a Vladimir Hernández, ingresó al Indio Ramírez, el equipo ganó un poquito más en eso, ya en lo colectivo, ya el equipo comenzó a aparecer un poquito más, y de ahí nació, de una jugada colectiva, el gol de... ...de, de eh, el gol que consigue eh, Pablo Cepelín, el uruguayo. Que por fortuna, pues hombre, le dio una esperanza Nacional. Lo criticaste a Cepelini durante no sé cuánto tiempo, así que. Pero Cepelini. Y a Duarte si también a, lo criticaste. Si vamos a rendimiento. Si vamos a rendimiento, cuello y usted lo acaba de ver. Si vamos a rendimiento, Cepelini no, fue muy poco. Lateralizó demasiado sí, el fútbol. Y, de y, y el único que pudo medio, medio intentar algo era, era el Indio Ramírez. Y no le llegaba la pelota para ejecutar. Entonces, mire, entran a Duarte. A Duarte le dieron gusto a usted, Cuello. Pues Pero Duarte hizo el pase gol. Juan, Juan Barcos. Duarte le da el pasó? pase nada. de gol. Es el que le da el nada. pase de gol. No el gol nada. de Cepelini. Es increíble. No, no, no. Y el centro. Y cuando toca la película, saca una pelota de la defensa. Yo no sé qué tienen ustedes contra Duarte. Es increíble. Se la agarraron no. con Duarte. Lo único se que se le agarró con Duarte. No, no, en tiempo fue. ese ¿Qué jugó Barcos? oiga, no mate. Oiga, pero lo más grave, oiga, lo más grave, el señor Cuello que siempre fue un contradictor de Autori, hoy, que es la tapa, no lo toca. Es increíble. Señor Autori, no, Autori, Autori, hoy, hoy, Autori señor Autori, hoy entregó el partido y ¿sú? le va a explicar por qué. Olvente, en esa vos, escogencia de la nómina. ¿Cómo pone a un volante como, de Concepción? ¿No no ¿tiene no jugado, que no ha jugado, de saqueo central. Lo pone de Central hoy Y mire que fue expulsado no. Él lo expuso hoy a Rovira De Zaguero Central Y allí empezó a perder el partido del señor Autori Porque los partidos, si a usted se le olvida Señor Charrúa se empiezan a perder o ganar Desde la escogencia de la domina ¿no, pues Totalmente. Totalmente. ¿A vos no te parece mira. que después Pero de pasar a Con el último no, de la no tabla de Voy a venir acá a decir que Autori Se tiene que ir ahora, no No, faltan pocas horas para el clásico es en este momento que hay que tener mesura y esperar ah, ¡Claro! Sí. El clásico va si a ser ahí, Si nacional, ¿no vale Pidiendo, ¿Qué? ¿Pidiendo, ¿qué? La pidiendo la nacional, mesura, pidiendo mesura, la mesura que no tuvo para pedir la, a la vos, cabeza no, a Autorio. Tenía que lo eliminaron de la Libertadores. querés echar a Autorio ahora para que se el Flor de Quilombo para que el miércoles Medellín llegue con la alfombra roja? ¡No, no, no! Señores, se perdió ante el último de la tabla. Pero no es el momento de tomar decisiones drásticas. Después del clásico, ahí es otra historia. Falta mucho poco. Muy o sea, poco oiga, el, y el hoy no, no, oiga, no. y el Charrua hoy defendiendo a Duarte. No, no. Oiga, a vamos a pues defender. A a no digo, no vamos de la a defender que la que te te te a Duarte. Oiga, pero me digo, vamos a defender a Duarte que en 40 partidos ha hecho 4 goles. Como no, no 40 partidos, 4 goles. Hoy le dieron gusto. Hoy le dieron gusto. Ubicaron a Duarte con Marcos. No pasó nada. Nada. Pero único jugaron para de suerte que ahí la pelota le rebotó no para para Duarte, para jugaron para Duarte, Hombre. no jugaron para Duarte. Es más, no, Duarte pues, va a se, se Duarte, se fue Duarte saca, como defensa, el no nada saca como defensa, Rafael. tuvo nada, Saca como defensa. No, Duarte ahí ni bien ingresó y Usted son lo más lo que de Muchos, que de muchos Yo que no de jugaron, de la jugaron la nada el primer tiempo. Pero se la agarraron con Duarte ah, y no, se la agarraron conmigo, es increíble. Es la no. ¿Cómo va a defender, hermano? Estás Diablo no Estás está de abogado nacional del diablo. No no no, no, no, no, no. Abogado del diablo. No, no. mantengo la de... tesitura. No, no. no, no. no. Pero no. ¿cómo vas a defender hoy no, a Duarte, no, no, hermano, no. cuando Duarte ha sido Pero incapaz de la de la ¿Quién nacional? puedo defender yo a, oh. a la espada no, no, no, y a no, no, capa y espada si perdió ante el último de la tabla? ¡Déjese de joder! Pero ¿estás defendiendo a Duarte como un suplente? Yo estoy siendo coherente. Estoy diciendo que Duarte, cuando ingresó. Ah, mejoró ah, con, Cepelini, eh, con el y Aldo eh, Leo Mamita eh, que, Aldo Leo Ramírez mamita querida por Dios Gracias por todo lo que le has hecho a Nacional, pero sinceramente, bueno. si tenés algo decirle al técnico, no puedo jugar más. Pues yo, pero yo no entiendo la verdad, cuando decís que Autor debía irse después de la eliminación de Copa Libertadores, mm. y hoy pierde no. contra el último y ya se tiene que y quedar. Que lo eche, Juan, Juan faltan horas para, para el Clásico. ¿Ah? Juan, faltan horas para no, el, el Clásico. En esa época faltaban no, horas eso, no. para 15 partidos ah, para no, no, más. La Copa Libertadores, en esa época en esa, no, en esa, en esa no, faltaban 15 no, partidos. No, faltaban no, 15 no, partidos en esa época. Era la Copa Libertadores y mantengo la Copa Libertadores, técnicos, pero la Copa Libertadores saca ah, técnico. Eso. Copa Libertadores. A mí, la no me, está a mí no me cabe también. en la cabeza. A mí no me cabe en la si me cabeza. No una no cosa afuera, tan arrevesada, no. tan arrevesada, no. tan arrevesada a como a lo que, a que a dice el, el, el típico, Charrúa. Que dice, Ese, no. Eso que está diciendo no, no, el Charrúa no. no. es libreteado por el señor González. Seguro que sí, porque esa no es idea, ni es comentario, concepto del señor. Luciano, te mando un saludo, pero el día que me pasa su libreto, usted sabe muy bien que no sabe ni manejar el celular, Luciano, así que dejate de joder. Pero te lo mando con el gordo Arroyave, escrito. Te lo mandó escrito. con el gordo no, Acaba señor. de terminar la semana sí, santa, señor Osorio. Usted sabe que no hay que levantar falsos testimonios <risa> ni mentir. Así que no diga eso porque es así, Luciano. No, pare, no es que toda parece. La razón. No, parece, pues, no, cosa no. menos. Déjenos no es no ver el celular, no, celular. Pero lo que sí de no de les quiero no decir es que, hombre, lo de Nacional hoy, pues realmente de Duarte no, no, no cambió la historia del partido porque Nacional perdió. Si, si, el, si se cambia la historia del partido y gana Nacional o al menos empata, pues estaríamos diciendo algo de Duarte. Pero con Duarte o sin Duarte, igual el equipo perdió. Que hubo alguna mejoría, sí, pero al final el equipo perdió. Y eso es lo que a la final cuenta. Pero al perdió menos hay nacional. quien defiende a Duarte. No, uno, uno, una persona de cuadrado, no, no, defiende no, a Duarte. Y pidiendo la cabeza de cuadrado, ¿de ¿dónde se.? Vio? Cuadrado tiene una tajada enorme, monumental en el partido. Se equivoca en los dos goles. Sí, sí, Uy, sí, una sí, sí, sí, sí. Los ¿Y dos qué goles. Los dos goles. Los de goles. Claro, ¿sí? claro. El ah, sí, no no se no, pierde por responsabilidad no, de no, Cuadrado. Jugará el pollo Vargas. El pollo Vargas. No, no, no, el próximo no, no, miércoles. No, no, no claro. Sí, no, ¿Vos, ¿Vos querés que juegue el pollo, Vargas? El pollo no, Vargas? sí, me decís que gane de goleada, Claro. No, no. ¿Vos querés que echen al técnico? ¿Que juegue el pollo Vargas? No sé, que le pongan a Alcatraz García y que juegue como delantero solo Mar Duarte. Yo, claro. Ahora, Para lo único que le he dicho y lo dije hace algunos días: al señor Autori le falta muñeca, le falta manejo. Y señor Autori, usted no clasifica entre los ocho, que no hay ninguna hazaña, mm. usted se tiene que ir de Atlético Nacional. Porque ya fracasó con la Copa Libertadores de América. Y no va a ser capaz usted de clasificar a un equipo a los ocho con semejante nómina. No, Entonces usted es muy malo y se tiene que ir. Por eso esperemos a ver qué va a pasar. Pero hoy usted perdió el partido. Usted perdió el partido hoy por el mal planteamiento Pero... y los planteamientos malos que ha venido realizando con Atlético Nacional. O sea, vamos a esperar a ver cómo le va con el Clásico. Pero hasta ahora, lo he dicho, a usted le falta muñeca. O sea, uno no puede tener... Salir a jugar con 10 hombres. Por ejemplo, en el partido pasado, Aldo León Ramírez estaba cumpliendo años y el mejor regalo que le dio fue: a ver, lo, a jugar. Le a su fue regalo, igual. juegue 90 minutos. Hoy muy muy buen regalo. Ah, igual. Pero, oh, igual. Fui igual. Bueno, entonces, cosas como esas. Se equivoca en la lectura de los partidos, en la hermenéutica del partido, en la interpretación del juego. Usted falla en eso. Señor, entonces, esperemos a ver. Qué pena, aquí. ...lo único que hay que decirle a los hinchas de Nacional es que... ...si usted fracasa en Copa Libertadores y no es capaz de meter un equipo... ...entre los ocho de Colombia... ...entonces a qué aspira Atlético Nacional... ...viene la Copa Suramericana... ...viene la Copa Suramericana... ...y es, una, y es un desquite para usted señor Autori... ...para que pueda enmendar... ...esa eliminada tan prematura de la Copa Libertadores... ...y que la Copa Suramericana... ...pues haya un desquite y por lo menos Nacional llegue... siquiera a jugar la final... ¿O se gana esa copa? Ahora... No, esta... pero una, co una pregunta, ir, una, una pregunta. Si Nacional queda eliminado de esta fase y no clasifica entre los ocho... ¿Sí dejarán a Autori que dirija la Copa Sudamericana? No es una gran pregunta. Correcto, no claro, que, claro que aparecerán los cuellos de no, turno. Defendía Autori. No, no, no. Defendí ah, no es que lo que yo acabo no, de escuchar. No, defendiendo no, no, no, a Cuadrado, que no tiene defensa. Hoy se hizo los dos goles. No, los dos goles. No, no, y el señor dice que cual, tuvo una tapada de lujo. No, esos dos goles lo descalifican. Es el señor arquero. Una gran contratación de Nacional. en los otros Hacemos esta pausa. Hacemos la pausa. Y ya regresamos con ustedes.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 Prepago con solo, mire, mire, de, usted recarga desde solo 10 mil pesos, desde solo 10 mil pesos. Más de 160 canales, 45 en HD, con imagen clara y brillante. Direct TV. Eres un verdadero hincha del fútbol, ¿qué estás esperando para adquirir y recargar tu Direct TV prepago? En Autorio. Direct TV prepago encontrarás el mejor fútbol nacional, europeo y sudamericano. Así como yo, compra ya tu Direct TV. Y ya viene la Copa, la Copa Suramericana. Y si usted quiere ver la Copa Suramericana, vea. Solo por DirecTV, Solo por DirecTV, desde 49 mil pesos, ya tiene este paquete. ¿Qué espera? Llame en Medellín, 605-2630, -263, 605-2630, Y estamos con el Hotel El Cabo de la Vela, claro, porque en el Hotel Cabo de la Vela, mis estimados amigos, es lo mejor servicio que tenemos en la carrera 70 en Medellín. Lo hicimos por ustedes, somos la mejor experiencia en el sector de Laureles con 34 habitaciones y excelentes servicios ideales para empresas, turismo, grupos familiares, nuestro salón social, apto para eventos especiales con la mejor tecnología. Y también a esta hora les quiero presentar Funcron, soluciones en screen, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más. Sí, si buscas desarrollar tu marca, estampar campañas publicitarias, políticas, llámenos Funcron 16 años, estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados-funcron.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 los resultados de la jornada, la próxima fecha, tabla de posiciones, cuál es el equipo más taquillero del fútbol en Colombia, cuál es la plaza más taquillera donde más asiste la gente a fútbol, todos los datos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches, Arbel Buenas noches, Raúl asentamos el termómetro, hablamos de las asistencia a la fecha número 17 del Campeonato Colombiano, buena presencia de público en los estadios del país, la principal en Barranquilla, donde asistieron 24.366 espectadores, la segunda en Cali, en el Pascual Guerrero, con... ...23.600 espectadores... ...y la tercera en la ciudad de Medellín... ...estadio Atanasio Girardo... ...donde asistieron 17.071 espectadores... ...el acumulado está de la siguiente manera... ...primero en la ciudad de Medellín... ...donde han asistido hasta el momento... ...325.715 espectadores... ...la segunda en Cali... ...284.359... ...la tercera en Bogotá... ...207.945... ...el equipo con más asistencia es América... ...con 204.925 espectadores... Los resultados de la fecha número 17, Tolima 2, Petrolera 2, Oncecaldas 1, La Equidad 0, Medellín 3, Jaguares 0, Santa Fe 1, Cali 2, Patriotas 1, Cúcuta 0. Los otros resultados, Envigado 1, Magdalena 1, América 1, Millonarios 1, Junior 0, Pasto 0, Río Negro 2, Nacional 1 y mañana el partido entre Bucaramanga y Atlético Huila. La tabla quedó así, primero Millonarios 34, Don Augusto, segundo Tolima 29, tercero Junior 29, cuarto Pasto 29, quinto América 28, sexto Cali 27, séptimo, once Caldas 25, octavo Cúcuta 24, noveno para Patriotas con 23. La casilla 10 para Nacional con 22, en el puesto 11 está Medellín con 21, 12 para Magdalena con 21, 13 Bucaramanga 20, 14 Envigado 18, 15 Petrolera 18, puesto 16 para Jaguares con 18, puesto 17 la equidad con 17, en la casilla 18 está Santa Fe con 13, en el penúltimo Huila con 13 y en el último lugar Río Negro Águilas con 11 puntos y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así, la equidad enfrenta Envigado, Paso de Mida Santa Fe, Cali enfrenta Río Negro Águilas, Nacional será Rival de América el próximo sábado a las 6 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot con señal cerrada de Televisión para El País, Petrolera se mide a Medellín, también el próximo sábado a las 8 de la noche con señal cerrada de televisión para el país. Pasto se mide a Patriotas, Jaguares será rival de Bucaramanga, Millonarios se enfrenta a Junior, Huila será rival de Once Caldas y Cúcuta enfrenta al equipo Deportes Tolima. Pero hay que decir que en la mitad de la semana, el día miércoles 24 de abril, el clásico que estaba aplazado Nacional enfrenta a Medellín a las 8 y 30 minutos de la noche. Esodo Rafa Gol Linares Bueno, el local de ese clásico va a ser Atlético Nacional Y el visitante va a ser Medellín Bueno, la, llegamos a la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol La pregunta es, ¿quién eran los capitanes cuando Nacional fue campeón de la Copa Libertadores en el 89 y en el 2016? La respuesta la tiene el doctor Gildardo Pérez, Pérez De la Lotería de Medellín Doctor, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Bueno, los eh, capitanes del Atlético Nacional cuando ha sido campeón de la Copa Libertadores son Alexis García y Alexis Enríquez, eh, grandes capitanes que ha tenido nuestro equipo nacional. Sabe de fútbol y es el gerente de la Lotería de Medellín, el doctor Gildardo Pérez. 1989 Puros Criollos, 2016, ¿con cuál equipo se queda de los dos que han ganado la Libertadores? No, definitivamente con el de 1989, fue un equipo histórico, grande, no quiere decir que el que ganó la segunda Copa Libertadores no sea muy bueno, pero... Yo estaba un poco más joven y me emocioné mucho más y viví muy intensamente esa copa de 1989, me quedo con, esa, con ese equipo de 1989. Usted en esa época estaba de brazos. Oiga, gerente, eh, buenas transferencias le da la Lotería de Medellín a la salud, a una serie de temas que nos benefician a los antioqueños, ¿cómo es esto? Así es, o sea, nosotros cerramos el año 2018 con ventas por 128 mil millones de pesos y transferencias a la salud por 90 mil millones de pesos. La plática de la lotería es una platica muy bien invertida, es una plata que se va directamente a la salud de Antioquia y de Colombia. Y otro dato importante, el año pasado dejamos 70 mil millones de pesos en premiación en poder del público, 66 mil en efectivo y 4 mil en vehículos, motocicletas, tabletas, celulares, televisores, bueno todo lo que traemos en nuestros tradicionales ya O sea que la Lotería de Medellín no solamente se consolida como la que más vende, sino también como la que más paga y más transfiere a la salud de los colombianos. Es la pregunta y la respuesta a Pensando en Grande con Rafa Gol Velosa. Ya le tengo el, el billete de la Lotería, el 69-69. Dale Rafa Gol. Bueno, muy bien. Por favor, Charrua, dame un número del 1 al 221. Popular. 198, Rafa. El número 198 para Carlos Granado, del municipio de La Estrella. Cuatro personas ven en el programa. Un hombre, tres mujeres. Los 17 goles de Germán Ezequiel Cano. El número 17 para Adriana Jiménez, en Ibagué. Siete personas ven en el programa. Cuatro hombres, tres mujeres. El 71, Rafa. El Otro número los... 71 corresponde a um, Jaime Mejía, Barrio Buenos Aires. Cuatro personas vienen en el programa. Dos hombres, dos mujeres. El 110. El número 110 corresponde sí. para Gilberto Zuluaga en Bogotá. Nueve personas ven en el programa, cinco hombres, cuatro mujeres. Don Lavó en el chat. Del 1 al 722. Eh, 500. 500. Aurelio Cárdenas gana con nosotros. 322. 322. Aquí lo estoy viendo. Felipe Marín, otro de los ganadores. Bueno, y despedimos el programa con Vitrinazo Alexander. Pero antes... Quiero felicitar a Gustavo Osorio, que está cumpliendo años ¿Baron? hoy, ¿Baron? a Luis Adriana Tobar. ¡Un aplauso! ¿Baron? ¡Felicitaciones, quinceañero! No, está cumpliendo años, Osorio. Adriana Tován también está cumpliendo. También. ¡Felicitaciones! Un saludo para Adriana, para Gustavo, para Luis Fernando Tejada de San Javier y para Martín Sánchez. Para el feliz cumpleaños para don Gustavo Osorio, para también para Fernando Chica Junior, que también está de cumpleaños, y para Carlos Daza, hincha de águila Doradas. Para Carlos y Emilce, y a Dilicet Velosa, a Carlos Mario Velázquez, a Saúl Recerpo, a Jaiber Incapi, a López en Cartagena. A... Don Gustavo, usted que está sí. cumpliendo años, bueno, usted. Bueno, señor, Mayor y Mazo, Gonzalo Mejía, Rodrigo Mejía, Pedro, Ofredio Osorio, Juan Londoño, también para Pablo Peláez y claro, Sara Pedro. Villada. Claro, por edad y, don, y, y dignidad, don Gustavo. Mirella Martínez, un saludo muy cordial. Madre John Hailer Mosquera, que Augusto lo puso maquelele y nos entregó la camiseta de Jaguares. Para don Fabio Humberto Rivera, un saludo muy cordial. Bueno, y cierro con Alejandra Acevedo de Frutelicia. César Darío Ortiz en Miami. Para Juan Carlos Martínez en Conérico. Para Tomás Márquez y su gente.